Hola, amigos y amigas de Grande Premio. Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos las sensaciones que dejaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 y las 5 cosas a las que estar atentos para el debut de la gran categoría este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein. Tal y como hemos comentado en la presentación, pues toca hablar un poco sobre. En los grandes focos de atención de esta primera carrera de la temporada de Fórmula 1, que es este fin de semana en el circuito de Sakir en Bahrein. El gran primer foco pues, es el mismo de la temporada pasada, con Lewis Hamilton y Max Verstappen, con Red Bull y Mercedes. Parten como favoritos, pero realmente dejaron algunas dudas a lo largo de los test. Max Verstappen marcó el mejor tiempo absoluto de toda la jornada. ¿eh? circuito de Bahrein, mientras que Mercedes se centró más en tandas largas y en solucionar problemas con el proposing los rebotes que se producen en los monoplazas de este 2022 y que realmente les perjudicaron un poco, un poco más que al resto. También gran foco de atención en George Russell, la joven promesa de Mercedes que debutará como piloto titular este fin de semana y quien tiene grandes expectativas en sus espaldas para intentar pues poner un poco la lucha contra Lewis Hamilton, contra el todopoderoso siete veces campeón del mundo. En segundo lugar, pues tenemos los equipos de ascenso, esos equipos que están intentando llegar a la parte alta de la parrilla, que son Ferrari McLaren y Alpine. Eh, realmente, pues... Tenemos un Ferrari que dejó grandes sensaciones durante la pretemporada. Fueron sin duda quienes mostraron más fiabilidad con más kilómetros recorridos, con grandes tiempos por vuelta y buenas tantas largas y realmente se presentan como uno de esos grandes aspirantes a ponerse en la lucha por las victorias y quién sabe si, si por el título mundial. En caso de McLaren tuvieron más problemas de fiabilidad, centrados en la, los frenos delanteros y con un Ricciardo que viene de... de, de pasar el COVID-19 y llegar a un poco justo para, para la primera carrera. Finalmente el plan de Alpine con Fernando Alonso que empezó con muchos problemas a lo largo de, primeros, de los primeros días en Barcelona pero acabaron confirmando buenas sensaciones en Bahrein. En tercer lugar tenemos pues, equipos de mitad de tabla, Aston Martin y, y, Alfa, y Alfa Tauri quienes pues se presentan como grandes aspirantes a volver a hacer esas sorpresas a lo largo de la temporada con, quién sabe, podios o victorias totalmente inesperadas. Son dos equipos pues, que tienen jóvenes promesas, como son Yuki Tsunoda y Lance Stroll, mientras por otro lado lideran el equipo Pierre Gasly y Sebastian Vettel, de quien se espera las mejores versiones para liderarlo de estos equipos e intentar sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo del año. En cuarto lugar, pues tenemos a Haas. King pues se postuló un poco la revelación de esta temporada y es que de Mick Schumacher marcó el segundo mejor tiempo de, de, de toda la pretemporada en Bahrein. Realmente sorprendieron con un coche que, que parecía tener buen rendimiento, aunque mala fiabilidad con muchos problemas a lo largo de todos los días y siendo los que menos eh, vueltas dieron a lo largo de toda la pretemporada. Aún así pues tenemos también el regreso de Kevin Magnussen a la parrilla después de la destitución de Nikita Mazepin durante las semanas anteriores. Y finalmente, para terminar este repaso general de qué esperar de cada equipo esta primera carrera, pues tenemos a Williams y Alfa Romeo, quienes llegan como un poco aspirantes a la lucha media, a la lucha intermedia. Williams presentó un coche interesante que pues ha dejado buenas sensaciones a lo largo de todos los test y con el regreso de Alex Albon, quien pues todo hay muchas miradas puestas en lo que puede volver a hacer el piloto, ex piloto de Red Bull. Por otro lado, Alfa Romeo pues, llegaron con muchos retrasos, con muchos problemas eh, en todos los aspectos, en todos los ámbitos durante la pretemporada en Barcelona, pero confirmaron un buen rendimiento, un buen coche y con dos pilotos que tienen también mucho que decir en la Fórmula 1, como son Valtteri Gotas, después de marcharse de Mercedes este año y con el debutante Juan Zhu, que será el único el único estrenante de esta temporada y que realmente veremos qué potencial puede tener en Fórmula 1. Dicho lo cual, pues está todo listo y todo preparado para que este viernes, este fin de semana, empiece las actividades en el circuito Shakir para el primer gran premio de la temporada de Fórmula 1 de 2022.